Viva la clica vato, vatos forever ese, orale vato, where you from ese, viva la clica forever vatos locos forever ese, <coughs> viva la clica forever ese, forever ese,